De pesca en otro relevamiento diríamos donde estamos estamos en reta vinimos a buscar el pejerrey escardón que por estos días andaba un poquito esquivo pero hace 15 días atrás picó realmente muy bien muy bien así que vamos a ver cómo nos va hoy estamos cerquita de reta allá a ver si se ve bien por allá atrás está el bañario estaríamos a 500 metros de la bajada del bañario de reta le digo para los que conocen reta. Si me doy vuelta, me doy vuelta hasta los tamaricos, ya se ven. Los tamaricos que hace reparo. Y en esta parte estaba el agua bastante limpia, porque hoy está viento norte fuerte y el viento norte aquí ensucia un poco el mar. Para esta pesca de pejerrey necesitamos agua limpia, agua transparente. Bueno, eso es lo que estamos buscando. Bueno, pero tenemos la marea al revés un poquito, está bajando esto cuando sube mejor que va a ser después del mediodía y ahora estamos entretenidos y estamos sacando algunos pejerrey bueno, le vamos a contar, le vamos a mostrar una línea y les vamos a mostrar la carrera que tenemos buen día, buen día, bueno acá el primer pejerrey vamos a ver si nos podemos rimar a la orilla vamos a ver si nos podemos rimar a la orilla, ahora les voy a contar de qué se trata, recién llegamos recto, ahora les cuento che siamo. ...plomadita de 80 gramos, triángulo para que quede anclada en, en la correntada. Eso según a veces como esté el mar. Exactamente. Eh, según como se haya un poquito de correntada, mejor que, que quede, que trabaje anclada. Sí, la correntada con una plomada una plomada almeja nomás para que derive un poquito. Y la También caña. Está muy bien. La caña en este caso es una Tobacco de té una caña potente que se banca entre 80 a 100 gramos perfecto eh, Que eso es lo que se recomienda porque por ahí hay que usar el rolero entonces ya, ya son más de 100 gramos muy bien con un reel 2000 un reel, no, 10, 2000 4000 es la ah, mayoría sí con, con un multifilamento Bien. de 012 bueno más ahora, adelante Sí. Y ahora empezaron a arrimar porque, y bien llegamos, no, no había mucho peque y ahora ya salieron 4 o 5 pejerreyes juntos. Dale, vamos con eso. Muy bien, amigo. ¿No mejora el tamaño? No. este, no se va. Vamos a aprovecharlo. Vamos a sacarlo más. Este es el escabeche. Yeah. Buen doblete, ¿eh? Buen doblete, buen pejerrey. Cambio. Sí. Hay que trabajarlo un poquito, hay que tener la línea levantada. Cuando se ahoga la línea, no ya no pica más. Entonces, tenemos corchito, estamos tirando a distancia. Si bajas un poco la caña y la línea se hunde, no pica. Entonces hay que tenerla un poquito levantada. Buen doblete. Sol. Muy bien Muy bueno. Para comer calentito un rato sí, vamos a calentar las tripas un poco Claro, bueno, ¿cómo va la pesca? Contá un poquito Sí, ya vamos Menos, A la, bla, la cámara Medio tranquilo ahí vos estamos sacando, chicuelo. Pero se va a dar un rato ¿Se pero va a dar? Sí, se va a dar Bueno, ahora sí ¿El día está bueno? Sí, está lindo Muy de nuevo lado, pero... Sato. Muy bueno, bueno, ahora vamos a alimentarnos, ¿eh? Sí. Tremendo, bicho Vení, vení, vení, vení. Contame, ¿qué es eso? Ceba de Magrú, mezclada con anchoa, para atraer a los pejerreyes, Esta mañana vinimos, no había nada. Anduvimos probando varios lugares de la costa y no había nada. Entonces, bueno, dijimos dónde nos vamos a quedar y empezamos a cebar. Y bueno, ahora arrimó el pejerrey está acá nomás. En todos los tiros sacamos pejerrey. Bueno, ¿eso es dónde lo tirás? Lo tiramos ahora, más a ver, acá en la orilla. ¿A... Sí. Lo tiramos acá en la orillita como está subiendo lo levanta el agua y lo vuelve a llevar y empieza a hacer una mancha acá de aceite y bueno el pejerrey se arrima a comer esto Dale. y lo agarramos. se ve la, la mancha que hace. Vamos a ver qué pasa. ¿Dónde? ¿Vamos a comer los bifes? Sí, ¿de quién? De Quique. De Quique. Gracias ¿Dónde? Quique Godoy. Tremendo bife. Eh, calentito para ahora un domingo fresco de mayo. Vamos a ver que, cómo sigue esta tarde, ¿no? Dale. Продолжение следует... Espectacular. Qué pejerrey hermoso, Juan. ¡Qué pejerrey! Arriba del banco estamos tirando. ¡Qué color hermoso tiene! ¡Vamos con una fotito, Juan! Mal. Guarda la caña arriba ¿Qué pescado que hay allá atrás, Juan? Están atrás del banco, ¿qué pescado? Me cuesta llegar, recién se me quebró la caña de la otra, Juan Tuve que poner una intermedia un poquito más potente Están atrás, buen Rey, buen escardone. Foto Foto Pensábamos que era un pejerrey grande. Sí, pero no, se me cortó y todo. ¡Qué bárbaro! Se dedicamos al Juan esta. Muy bien. Muy bien. Buena pesca entre cuatro, Juancito. Muy buena pesca entre cuatro. Estamos Acá con es. el cupo ahí. Sí. Está Califa, Emilio. Ahí están los cuatro. Yo. Cetatore. O Mufa, no sé cómo le vamos a poner, estamos viendo Mufa... No, pescó bien, pescó no, bien. No, no, pero veníamos y no tiene sobrenombre, le estamos buscando sobrenombre. ¿Qué bueno. hacía la gente que sigue pasión por la pesca, a partir del lunes a viernes, un sobrenombre para el señor Laureano. Bueno, vamos contame a, la pesca, buena. Muy buena pesca, vinimos a buscar pejerrey, tuvimos que cebar desde la mañana temprano. Bueno, Emilio agarró una burriqueta tirando al pejerrey. Este, la verdad que es muy buena pesca. Bueno, voy un ratito con Emilio a ver qué cuenta. ¿Emilio, te vas satisfecho hoy, sí? Sí, muy. La verdad cumplimos la, la cuota. Llevamos unos buenos pejarreyes, eh, Una burriqueta, una sorpresa. Sí, una sí. muy buena captura. Tremendo burriqueta. Ah, muy buena. Y ya es época. Pero la verdad me voy muy, muy contento. Muy bien. Voy con Laureano acá. Laureano, gracias por traernos, ¿eh? No, no hay por qué. Eh, excelente pesca hicimos, gracias sí. a Dios. Así que lo vamos contento ahora. Dale, nos vamos a entregar rollo. Sí, muy lindo, está.